A pesar de la buena actitud, Flor Marcasoli y Lucas Velasco no convencieron. Con aires de renovación y tratando de mostrar una nueva faceta, la dupla integrada por Flor Marcasoli y Lucas Velasco debutó en el ritmo de precisión del Bailando 2018 y obtuvo una baja puntuación. Parece que el séptimo ritmo es más que complejo, lo padecieron Gabo Usandi Varas y Becky Vázquez, también la joven pareja integrada por Julián Serrano y Sophie Morandi, ahora se sumó Marcasoli y Velasco. La bailarina llegó al certamen de baile con una mala imagen, era caratulada como la enemiga de Laurita Fernández, y tras varios enfrentamientos con la jurado la participante se reinventó y volvió con idea de alejarse de la pelea y demostrar su talento. La idea estuvo buena, sin embargo, la resolución de la pareja no fue la mejor, obtuvo un bajo puntaje y la única que aprobó la performance fue Laurita, los calificó con seis. Después, los otros jurados, Calificaron con nota baja, un 3 y un 4, además del voto secreto de Florencia Peña. Además, el protagonista de la noche, el Bar, volvió a intervenir, y al igual que a muchas parejas, le bajó el pulgar, y la pareja obtuvo 12 puntos.